Bueno, después de no sé cuánto tiempo que hemos estado esperando, o todos han estado preguntando, estoy aquí con el señor Tiago. ¿Qué onda, chicos? Que, como ya les había dicho, siempre está en la página de Facebook. ¿Sí? Increíble eso. ¿eh? ¿Cuántos son? 11.995. 11 no, no lo puedo, no bueno, lo puedo aquí creer. Bueno, hay que entrarnos. <risas> ¿Me vas a dar la cerveza mamá? ¿Ya, viste los... sí. ¿Ya viste los comentarios? Entonces, ya que están todos pidiendo. No, no lo puedo no dar así que... que bien bien bien todo no, bien solo porque conseguimos un montón de gente ándale ándale para que vean lo que hago con una cerveza pero bueno bueno chicos ya que todos pidieron no sí aquí está el señor Tiago aquí está la cerveza que me va a regalar, me va a regalar un litro un la... litro un litrito tiene que nada. tomar todo me lo, me lo voy a acabar ahorita tiene que tomar nada. todo ¿eh? Bueno, y ya me dio la cerveza para que ya le dejen de, de poner cosas al señor Tiago. Sí, igual si quieren comentar ahí en los videos que hacemos, todo bien. Pero déjame decir darle la cerveza a Jacobo, ya que ya, ya, ya me la dieron, ya, ya me la dieron. Gracias por su apoyo, estoy consiguiendo cosas gratis. Sí, ya. pero guarda, eh, solo va esta, no, no más cerveza, porque si no me fundo. Sí. Hola, soy Tiago, el encargado acá del Lincoln-Cordoba Hostel. Y ya le regalé la cerveza a Jacobo Y ahora vamos a ver si, si sabe preparar tu propio Fernet Ya le expliqué cómo se hace, le mostré el video Si ustedes quieren mirar, tenemos otro video Yo preparando el propio Fernet Y ahora Jacobo lo va a preparar tu Fernet voy Para a preparar, demostrar que está en Córdoba Voy a preparar un Fernet porque Bueno, Fernet es una bebida Y si no sabes preparar un Fernet No viniste a, a Córdoba No, Argentina. no disculpame, pero no entonces, el día de hoy les voy a enseñar a preparar un fernet con coca, que es la bebida tradicional de aquí. Yeah. Sí, sí, sí. Andale. En verdad es de Italia, pero se toma mucho acá. Pero, okay. todavía. Pero según esto yo ya sé, yo ya sé hacer un fernet. Entonces, es lo que les voy a enseñar Acá ahorita. en Córdoba es el lugar donde más se toma fernet en el mundo. ¿En más que en Italia. Sí. Bueno, a ver si se hace, ¿no? Dale. Bueno les voy a enseñar el día de hoy a preparar una bebida que solamente se hace en Córdoba, Argentina se llama Fernet con coca ¿Qué creen que tiene? Fernet con coca y es lo que tenemos aquí, tenemos una botella de Fernet tenemos una botella de coca que no sé cómo la voy a abrir yo te abro Ándale, tú me abres. <risa> tenemos hielos y el vaso ¿okay? lo primero que tenemos que hacer es poner dos hielos no tres, no uno, dos hielos grandes es lo que le vamos a poner a nuestro Fernet con coca y luego le tenemos que poner, dicen que son dos dedos, pero yo le voy a poner tres. Tenemos que ponerle tres dedos. Son dos dedos para chicas y tres ah, dedos para... Hombre. Mira. Ponemos dos... Ahí mero. Fuerte, ¿ah? ¿eh? Ahora vamos a hacer la coca, que el señor... No, yo te grabo para que vean cómo abres tu, la coca con un encendedor. Un encendedor, la coca. Ya tenemos la coca y el fernet con coca hace mucho gas Entonces lo vamos a poner muy muy lento y muy suave Tranquilo, es como tratar a una mujer Suave Se ven que está haciendo mucho gas Y están haciendo mucho ruido allá pero no importa Entonces tenemos el gas y lo que se hace acá Para eliminar todo este gas o toda esta espuma, es poner mero arriba también, varias gotas o un poco de Fernet más, porque eso es lo que hacen aquí, le ponemos un poco de Fernet alrededor, y eso, así es como se hace nuestro Fernet, con coca, en Córdoba, Argentina. Pasó el albanil. Salud.